¿Cómo están cabros? Espero que estén muy bien. Yo más o menos nomás. La verdad que tuve un pequeño incidente ahí. Esta vez no tiene que ver con choques ni con caídas. Pero un pequeño incidente que me tiene ahí con la mierda hirviendo. Y por la cual no pude terminar de grabar el video que les tenía para ustedes. Pero... Había comentado... Eh, hace un tiempo atrás, que igual tenía ganas de mostrarles videos que no salieron hace mucho tiempo. Videos que están ahí en mi disco duro guardando gigas y necesito limpiar el disco duro. Así que voy a editarlos de a poco, van a ir saliendo paulatinamente durante el año. Y este es el primero. Este video lo realicé aproximadamente un año que fue la primera vez que fui a cuesta Lo Prado para mí fue una experiencia a la raja pero no se la recomiendo a nadie que nunca haya ido a la cuesta y sobre todo nunca vayan de noche si es primera vez eh, mi experiencia en curvas en ese tiempo era nula eh, ahí lo van a poder apreciar y la verdad es que no cállate perro puliado que ir a meterme a una cuesta tan complicada y más encima de noche, créanme que son factores los cuales te pueden costar hasta la vida. Así que les recomiendo que nunca vayan a Cuesta prado de noche y con muy poca experiencia. Bueno, eso hasta ahí. Van a ver cómo yo manejé. Fue un asco. Eh, eh, yo creo que de suerte no me saqué la cresta. De suerte no me caí en la moto. Eh, pero bueno... Así que eso pues chicos, los dejo con este video de hace un año en la CB190, así que disfrútenlo, chao chao. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video La verdad es que en esta ocasión me encuentro ya con la tercera ruta Con algunos suscriptores Y ahora más que suscriptores, eh, podríamos decir amigos eh, La verdad es que nos vamos a ir a la Cuesta Lo Prado Y ahora me voy a juntar acá en la bencinera con Giovanni Y después vamos a pasar a buscar a otro piloto Al Arauco Maipú Y aquí está mi perrín ¿Cómo estás hermanito? ¿Estás bien bien, ¿Está ahí hace mucho rato? Buenas, vamos. Oye Jorge, espéranos en el motel que está cruzando Gran Avenida por Vespucio, el primero. <música> Va a estar terrible, brígida. Que bien, que curva, La curva eh. culiata tan terrible ecuática, ween. La cagó, wey. ¿Tú has ido para allá? Ya ¿Cuánto es para allá más o menos? ¿La ¿Ah? ¿La ¿Ah? No. ¿La la ruta 68 hacia la Cuesta de los día jueves, 10 de la noche, creo que las curvas de la Cuesta de los Prado son bastante, bastante hardcore. Voy a ir tranquilito nomás, con cuidado porque creo que son de nivel de dificultad alta. corriendo más viento que la puta weón. Ah, oh, vos te voy a cagar de frío hermano. Fuiste bueno, en paz descansa. Pelado jugado, oh pelado jugado, ah, oh, cochito mal, te pasé cagando para el otro lado. Man. se tuvare uy esta peluda esta weá no esta weá no es para principiantes el día la que venir acá weá. menos de noche weá. así que cabros recomendación nunca vengan a la cuesta los de noche si no si no cachan weá. o si es primera vez que vienen weá. la wea hardcore, weón Yo creo que voy a necesitar unas clases de pisteo pero así urgente weón. O sea si quiero venir a estos lugares así weón. Voy a hacer cagar la moto pasando mal los cambios, weón, frenando mucho. Además que me puedo sacar la mierda, pues Yo creo que esto amerita un track day, weón. Amerita su track day oye la wea para el pico weon Venía pelado para la cagada, weon si Sí, weon te hacía curvas culias cerras cerrar cuando se acaban weon si sí, dale no Y así chicos es como despedimos eh, esta ruta nocturna, pisteo nocturno en eh, la Cuesta de lo Prado La verdad es que estuvo bastante, bastante, bastante adrenalínico por lo menos lo que es para mí Se me paró la moto, eh, bueno estuvo genial, lo pasé increíble, gracias cabros a los que vinieron, a los que acompañaron De verdad que, de verdad se agradece muchísimo Recuerden chicos que pueden seguirme en Facebook e Instagram como pelado nuf. Ahí estoy constantemente subiendo eh, videos, eh, fotos y compartiendo alguna que otra info. Escríbanse si les gusta el material. Y bueno, eso chicos. Nos vemos muy muy muy muy muy muy pronto con algún otro video. Y eso. Chao, chao, chao.